edición 24 del Festival de Cine y de las culturas latinoamericanas en Biarritz, Francia. Asistimos a la proyección de la película guatemalteca mexicana, la casa más grande del mundo. Esta película da cuenta del buen momento de la naciente cinematografía guatemalteca, que presentó en este festival y en muchos otros festivales de cine en este año dos películas, Iscanul de Jairo Bustamante y La casa más grande del mundo. Aquí la directora cuando presentaba su película que compite en la selección oficial en Villarriz 2015. ¿Cuál sido la mecánica de trabajo entre vos? Bueno, primero que nada gracias a todos por, por acompañarnos. Eh, esta es la primera presentación de la película en eh, Bienvenidos. Eh, yo conocí a Lucía hace aproximadamente cuatro años, cuando llegué a México para una residencia de guión. Nos conocimos ahí, eh, estuvimos dos semanas compartiendo juntas y pues a raíz de eso surgió una amistad que terminó siendo una co-dirección para la película. Eh, Lucía pues conocía muy bien el proyecto. Eh, la primera propuesta visual eh, ya creada, una propuesta sonora, entonces el trabajo pues, se dio de una manera muy orgánica. Ella tenía experiencia, esta es mi primera película y ella pues ya había dirigido una y además había hecho un par de cortometrajes con niños. Entonces de ahí fue que surgió como la idea de ella entrar a apoyarme en, ¿no? en, en, la, en lo que era el casting y el trabajo con los niños. La Casa Más Grande del Mundo nos va a contar la historia de tres mujeres que pastorean ovejas en un lugar rural muy alejado de las grandes ciudades en Guatemala. Creo que Ambos estábamos muy influenciados en ese momento por el cine iraní, estábamos, estudiamos juntos en la escuela de cine y pues estábamos buscando eh, pues este lugar en donde hacer una historia que fuera muy sencilla, pero que al mismo tiempo nos hablara pues de temas un poco más profundos. En el caso de por qué escogimos este lugar, pues porque es no solo un lugar que es muy bello, sino que a la vez también es muy hostil. Desde Villarriz, Francia, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego.